Hola Leo, yo soy Valeria Noveroli y estamos aquí para tu lectura de febrero. Vamos a ver qué es lo que tiene tu energía, vamos a darnos cuenta cuáles son los cambios que está pidiendo tu energía realizar las soluciones para esta, este, estas últimas semanas de febrero para que tú puedas conectar, para que tú puedas sentir... La energía de Mercurio retrógrado está ahorita y estás listo para un cambio inminente en tu vida. Por lo tanto, se, se pidió divinamente, se siguió la guía de que saliera ahorita tu, eh, tus tiradas, saliera ahorita tu información. Ok, Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Mira. La energía central de febrero está siendo esta, esto es lo que está pasando actualmente en tu, en tu vida y estas son las soluciones que nos está diciendo el oráculo que hay que seguir para que tú puedas evolucionar, para que puedas crecer, para que te sientas muy bien en el crecimiento que está habiendo en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos está hablando de un tema de congelación de espera de que hay cosas que se están gestando y que necesitan también que descanses en esta energía de mercurio retrógrado, en esta energía de muchos cambios, nos están diciendo, Leo, que te decía, la congelación es la energía central, la energía principal que te está diciendo, y nos dice esto, que todo tiene su razón de ser, Leo. Es el momento de posponer toda actividad mientras descansas. Y tal vez tú digas, oye, tengo millones de actividades que realizar, ¿cómo es posible que me comentes esto? Fíjate, se te está pidiendo, Dios te pide que te detengas y congeles aquellas cosas que todavía no están preparadas para florecer. Este es el momento de tu regeneración. Renuncia a cualquier actividad. Vamos a ver si se ve un poquito más la... Ándale, así, ya le puse un poquito más de luz eh, Renuncia a cualquier actividad ambiciosa Porque las pausas permiten que gestes ideas, que venga la inspiración Que van a haber proyectos que se van a estar cambiando, se van a estar modificando Y relaciones que van a atravesar, a atravesar un estado como de ensoñación Como que no vas a saber hacia dónde eh, Pero ahorita te está pidiendo la energía, tu alma te pide que de manera sabia seas más observador, más expectante que accionario. Yo sé que eres un signo de fuego y que quieres hacer moverte, pero ahorita te piden que no vayas a ninguna parte porque no tienes necesidad en la verdad de eso. Es un, pre, es un periodo propicio para que congeles todas las discusiones. No vas a conseguir nada beneficioso de ellas, Leo. Y en este momento la actividad más importante es que te cuides a ti mismo, a ti misma. Así que es importante que reflexiones, que te pongas a leer un buen libro, a recibir un buen masaje. Eh, cualquier cosa que, que te lleve a conectar contigo, que sueñes, que descanses. Ahorita es un momento, o sea, vienen nuevos en marzo, ya no nos falta mucho. Vienen muchos cambios para ti, entonces requieres de estos momentos de observación, de relajación, de inspiración, porque si tú corres, corres, corres, como lo estabas haciendo con tantos cambios que has estado realizando últimamente, pues puede eh, venir esta sensación de que te enfermes, de que te desgastes, de que te canses o de que encuentres o, o manifiestes caos en tu vida. Entonces te piden por favor que te congeles, que te mantengas ahí. Eh, durante estos días, descansa, relájate, ve cosas que te encantan, ve a la naturaleza, ¿ok? Es súper importante. ¿Qué está pasando en tu vida que por eso te están pidiendo esto? Mira, te sale, el coleccionista de huesos significa que en la verdad tú eres pleno y en tu interior siempre está todo lo que necesitas, pero cuando te sale de cabeza te están diciendo que a ver, Leo, el pasado siempre encuentra la manera de repetirse cuando no has eh, aprendido las lecciones que trató de enseñarte la vida en la situación anterior y ahorita nuevamente te encuentras con esas situaciones y entonces se te vuelve a mandar el reto de que te veas a ti mismo, a ti misma como un ser pleno, no como alguien que trata de estar curando viejas heridas. Eh, es importante que empieces a ser más firme con lo que quieres. Acuérdate que nadie encuentra aquello que no sabía que estaba buscando. Entonces, estás como condenada o condenado a repetir continuamente el pasado hasta que lo observes, lo reflexiones y puedas hacer cambios. Acuérdate que eh, no hay que esperar resultados distintos haciendo o siendo de la misma manera. Haciendo cosas similares nunca vas a tener resultados distintos. Entonces... Probablemente tú estés en mucho, como en mucho pensamiento de qué está pasando, porque otra vez estoy en una situación de caos y salí hace poco de una, de una situación similar y te dice eh, la información que buscas, por eso está de cabeza, se encuentra escrita en tu historia. Cuando tú experimentas situaciones que te resultan familiares, no es una invitación a que vuelvas a lo mismo, sino que se trata de como de una llamada para que emprendas la observación y la retirada y entonces tomes decisiones siguiendo un criterio distinto. Si nosotros ponemos la carta de frente, es una viejita que está eh, irradiando iluminación, que está súper... Eh, contenida, comparte cosas, tiene muchas, hay un animal, ahí hay un conejito, ahí está el tiempo y está sonriendo esta viejita. Entonces, cuando sale de cabeza es porque no se siente así tu energía, no te estás sintiendo así iluminado y laminada, más bien al contrario, eh, te sientes como desorientado, desorientada de por qué estoy haciendo nuevos cambios y no estoy... Recibiendo este resultado que yo estaba esperando. Entonces, se te invita este mensaje, o sea, se, se, te, se te invita a que reflexiones sobre este mensaje. Entonces, Dios te dice: si tú te comportas igual que hiciste antes, vas a recibir lo mismo de siempre. Y esto se, esta advertencia se realiza de manera amorosa y dulce, porque Dios, la energía, tu alma, la vida, siente mucho amor y mucho respeto hacia ti. Y siempre te va a estar protegiendo, siempre te va a estar cuidando. ¿Y de qué te va a estar protegiendo? No es que te vaya a suceder algo, sino de los propios pensamientos que hace que tú sufras y, y, y que te estés ahí atorando. Pero siempre hay soluciones, ahorita nos vamos a ir sobre eso. ese es lo que está, te está sucediendo actualmente. Es importante, te sale esta siguiente carta que se llama La soledad. Pero no tiene que ver con el tema de estar solo. Acuérdate que hay una diferencia entre soledad y desolación. La soledad tiene que ver con la aceptación de uno mismo, el amor propio, la sensación de seguridad, de amor, de, de confort al estar contigo. Es como cuando te sientes cómodo o cómoda en tu propia piel. Cuando empiezas a reponer tu alma, o sea, tu conexión, cuando te empiezas a hacer caso y... Y, y te dicen que es importante que recurras a la meditación. La meditación es escuchar a Dios, vacía la, la, tu mente de todo pensamiento y deja que esta quietud que encuentras en la meditación fluya a través de todo tu ser. Este no está siendo un momento para que te pongas a avanzar. Acuérdate que tu energía te está diciendo, ahorita no avanzas, mejor observa. Entonces... Es, es importante que des un paso hacia atrás y te desconectes de todos esos pensamientos que te está diciendo la vida, tu mente que tienes que estar generando y de todos tus problemas. Te va a sorprender muchísimo, Leo, que las cosas salen adelante por sí solas una vez que tú repones tu energía a través de un descanso y un retiro necesario. Fíjate cómo las dos cartas, la energía te dice exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, se te vuelve a reforzar. Si tú continúas realizando todas esas cosas que tú quieres hacer, pero no haces caso de la guía que se te está indicando para este mes, van a ver eh, si proyectos que te pueden estar, por ejemplo, gente que te diga que te endulce el oído y que te diga, sí, va a funcionar maravilloso este proyecto, invierte, o, o firma ya el contrato, o avanza, y como... La carta se llama detalles, detalles y es como si estuvieras eh, leyendo varios libros contratos y es como si no te estuvieras haciendo consciente de esa letra chiquita que, que está habiendo dentro del contrato. Por lo tanto, posiblemente, y más en Mercurio Retrógrado, firmes cosas que a la larga, pues se generen como un autosabotamiento, ¿No? Y no se trata de eso, por eso te dicen, mantén la observación. Ahorita no es momento de que te pongas a hacer mil cosas, ahorita es momento de que te congeles, de que observes, de que sientas, de que descanses, te relajes, que te salgas de esos problemas mentales para que tu transformación se, se ponga, se lleve a cabo una vez que ya empecemos el mes de marzo, ¿ok? Las soluciones ante estas situaciones es... Eh, me viene mucho que estás en una situación de como en un inicio de una nueva relación um, pero que fue iniciada como de manera abrupta o sea sin tener como muchos um, vamos a llamarlo así como como bases es como si hubieras concluido una situación hace poco tiempo y de repente conociste a alguien y te metiste luego, luego a ese proyecto de relación y entonces eh, tu misma energía te está pidiendo. Acuérdate que cuando vivimos una situación, eh, siempre que la, que la concluimos es importante que tengamos procesos de introspección para que sepamos qué es lo que queremos manifestar nuevamente tal vez cosas distintas a lo anterior, porque no nos encantó, eh, tal vez situaciones que no estaban siendo equilibradas, y entonces son momentos de reflexión, o sea, hay personas que terminan una relación, una sociedad de trabajo, de pareja, y luego, luego, por miedo a la soledad, ¿no? a esta soledad, que acuérdate que es distinto, la soledad de estar contigo mismo, a la desolación de todas esas ideas que tu mente te puede decir que es negativo. Eh, por ese miedo a estar solo, por ese miedo a, a observar tu amor propio, pues entraste en una situación que no está siendo realmente para tu beneficio. Por lo tanto, la energía te está pidiendo y te va a generar situaciones que tengan que ver con la separación. Si tú estás felizmente casado o casada, tiene que ver con momentos de pausa, con momentos de voy a hacer las actividades que a mí me gustan, pero no por eso tenemos que estar pegados todo el tiempo. Si acabas de iniciar una relación o apenas estás conociendo a esa persona, posiblemente te des cuenta que no está pues que no es un reflejo en plenitud como tú lo deseabas, sino es un reflejo un poquito más, eh, que te refleja un poquito más ese ego que requiere sanar, esas situaciones tóxicas que todavía están, que requiere sanar para que entonces pueda venir una, una pareja, una sociedad con mucha más plenitud, porque eso lo que está haciendo es que tu abundancia no se está... Eh, eh, viendo, no, no la estás percibiendo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a estar preocupado por situaciones, siempre, pues obviamente tu mentalidad no va a estar en una vibración más elevada, va a estar preocupándote, sufriendo, queriendo, luchando para que esa relación funcione, andas en discusiones, en situaciones que no te elevan, por lo tanto, pues es difícil que observes la abundancia que tú eres, este palacio dorado que ya está, estas posibilidades que están para ti próximamente, que, que de hecho se están gestando, que de hecho se están presentando, pero que estás como más metido, metida en esta situación, por lo tanto te piden y te recomiendan que, en esta semana y a finales de febrero y más con Mercurio Retrógrado te dicen que a veces eh, el rechazo o las separaciones son como llamadas o, o llamados divinos que te dicen que por ahí no es el camino. A veces los seres humanos nos forzamos a que las cosas tengan que ser de determinada manera, pero aquí se te marca toda la guía de que no es por ahí, no es por ahí, probablemente y bueno, seguramente va a venir una persona con mucha más, eh, con una energía mucho más acorde a lo que tú quieres manifestar, si es que te das esta oportunidad de reflexionar qué es lo que verdaderamente quieres no es salir por salir con alguien, no es estar por estar con alguien, es empezar a estar contigo mismo, contigo misma, en amor, en crecimiento, en evolución, para que entonces puedas manifestar esto. Acuérdate que no puede haber un nosotros si no hay un yo sano. Entonces, se te está recomendando que puedas estar compartiendo más tiempo contigo mismo, contigo misma, que no te pongas a hacer millones de cosas, sé más un observador, eh, viene este proceso de cambio pero que te va a estar dando, pues posiblemente vas a entrar en un proceso de, de abrazo triste, que es despedirte de, de, de personas, de situaciones, pero acuérdate que en un proceso de evolución siempre estamos desintoxicándonos y más en energía como la que tenemos ahorita, desintoxicándonos de nuestras propias manifestaciones que no estaban alineadas con, nuestra, con nuestro ser, con nuestra energía más poderosa. Entonces, eh, se te recomienda que estés contigo, que te apapaches, que te ames, que conectes, no firmes cosas ahorita, ahorita en Mercurio retrógrado que termina 2 de marzo. No firmes absolutamente nada, vienen nuevos comienzos, no te metas el pie, ahorita observa. Si es para ti, es para ti, entonces no es necesario que tú firmes algo nada más por miedo de que al rato no se pueda presentar, no. Y más en esta energía, ahorita está como todo más nublado, entonces eh, aunque pareciera que es algo que se va a, a presentar, es decir pareciera que todas las situaciones están justo listas y hechas para que yo diga sí voy a firmar el contrato o sí voy a iniciar una relación, van a haber muchísimos cambios. Es como una desintoxicación de energía a nivel planetario, de todos los humanos. Así que estamos haciendo como este movimiento de los del. Te rompecabezas, que ahorita tú crees que ya es esta, es esta pieza la que entra, pero se van a estar cambiando muchas cosas porque toda la energía está moviéndose. Entonces yo te recomiendo, y la energía del, del oráculo de sabiduría, los, nuestros guías espirituales, Dios nos está diciendo que es súper, súper importante que tú te puedas mantener en esta energía de congelación. Disfrútalo, sé un observador, descansa, relájate y vas a ver que en unas semanitas, al inicio de marzo, todo va a estar comenzando. Es un, nuevo, es un cierre de ciclo para abrir nuevos comienzos con mayor evolución. ¿Ok? Te agradezco muchísimo que estés aquí, suscríbete al canal, comparte porque seguramente a mucha gente le va a servir esta sabiduría, esta energía de febrero. Dale like. Escríbeme aquí en tus comentarios, en los comentarios, cómo es que te resonó todo esto y pronto nos escuchamos porque voy a estar sacando tu guía de marzo. Muchísimas gracias, Leo, te mando muchos abrazos de mi corazón a tu corazón. Bye.